Siempre en el, suelo. el bolsillo lleno bola bolas, la gané jugando al neto, la soledad y esa rueda, y ese trabajo primero. No teníamos juguetes, pero sí un el juego El chinche, nuestra tabaca, la raqueta y el pañuelo, un horizonte muy verde, caña cañamón y el un olor a ropa limpia, que bien que olía mi pueblo. Ese son maravilloso que. Mi ...viva mi barrio y mi gente, su bondad y su alegría... ...a las personas presentes... ...donde de niño corría... ...junto al pimpo, a los cebollas, terote y salmolías... ...guerreros del canapé, piedra iban y venían... ...por alguna de las cejas, las sangres como corría... No, teníamos, no temíamos a las piedras, si a los del otro bando. Sobre todo su puntería eran los años 70. Para comer nada había, y los guardias de la huerta tras nosotros corrían. Por cuatro brevas de nada, barata bisutería, y ellos la bolsa llena, las alubias les caían. Culpaban a los chiquillos, ellos la sustraían. Aquellos años pasaron. Pero, quedara, que, queda, ...pero quedan en el recuerdo... ...mi carro de cojinetes... ...siempre tirando en el suelo... ...el bolsillo lleno de bolas... ...las la, la gané jugando al neto... ...la soledad y esa rueda... ...y este trabajo primero... ...no teníamos juguetes... ...pero sí humildes juegos... ...el chinche, nuestra tabaca... ...la rayuela y el pañuelo... ...un horizonte muy, muy verde... ...cáñamo, albaricoquero... ...y un olor a ropa limpia... Qué bien que olía mi pueblo. Ese sol maravilloso que recorría mi cielo. Viva mi barrio y su gente, su bondad y su alegría. Las a las personas presentes, a la Santísima Cruz, al Castillo Santa Lucía. Antonio Sánchez Torete. ¡Bienvenido!